Hola, buenos días. Me llamo Giva, Este es mi compañera Yamil. Hoy os vamos a leer dos poemas de Gabriela Mistral y Rosalía de Castro. Gabriela Mistral fue una poeta diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético recibió el premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Riqueza. Este es el poema, se llama Riqueza. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida, la una como rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, que amante la rosa, y qué amada esta espina, como el doble interno de dos fruta mellizas. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y ahora os vamos a representar a la otra autora. Ahora vamos a hablar del poema de Rosalía de Castro. Fue una poesita y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada de los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX. Representa una de las figuras emblemáticas del rexilento gallego. Un, cimero, un cimero, un, simbol, un símbolo del pueblo gallego. Ahora vamos a decir el poema que escribió Rosalía de Castro. Dicen que no hablas de la planta, ni la fuente, ni los pájaros, ni en onda con sus rumero, rumores, ni con un brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues, pues siempre cuando yo paso de mí murmuran y exclaman. Ahí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya viene pronto, viene pronto. Una de los cabellos canos y ve temblando, a medida que cubre la estarcha, al prado, hay caras en mi cabeza hay los prados, escarcha más yo prosigo sonando pobre incurable sonámbula con la eterna primavera de la vida sé que se apaga y la prende frescura de los campos y las armas aunque los unos se agotan y el con las otras se abrazan astros y fuentes y flores no murmuréis de mis sueños, sin ellos ¿cómo sin ni cómo vivir sin ellos? esperamos que os haya gustado las dos autoras son de lengua española